Lina Orozco. Hola, Lina, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Desayuno Americano, allí en, en, en América. Eh, estamos hablando un poco con los comerciantes de lo que está pasando, el fenómeno de las compras. ¿Cómo les ha afectado a ustedes? Y bueno, nos ha afectado bastante, ¿no? Este, el, el tema de la diferencia. Ah, me lo pongo acá. Sí, ahí te escucha el piso todo. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, buenos días a todos. Buenos, buenos días. días. Y amor. bueno, la situación este está bastante difícil. Eh, uno como. Comerciante trata de dar lo mejor, pero... Se complica. Se complica. ¿sí? ¿Han cerrado muchos, muchos comercios? Sí, en el litoral este, han cerrado cerca de 200 comercios. ¡Oh! Y, este, Qué duro. Y, y bueno, este, la situación laboral es difícil, hay mucho desempleo. Este... No ayuda lo que está pasando con la facilidad de cruzar desde aquí tan cerquita y los precios muy convenientes. Claro, los precios son muy convenientes en Argentina comparado este, eh, a la situación local. Y bueno, uno hace lo que más le conviene, Julio, obviamente, vale, claro, ¿no? y, el, y el dinero se va. se puede comprar medicamentos? Porque algunos decían, cruzan y compran sin receta. ¿Es posible? Algunos sí. Eh, la verdad, no tengo información de si compran sin receta, pero sí es verdad que. Los que son que sin receta. Traer recetas, medicamentos sí. de claro, claro. repente es más fácil porque uno los trae la cartera eh, los de venta libre digamos. los de venta, eh, libre, de venta libre no, no, hay, no hay impedimento no, ibuprofeno paracetamol no, uh, todo eso claro. se puede lo claro. que no se puede es con una no, receta pero no sabe, tengo... eh, sabes cuál es la gran diferencia acá se puede, acá se puede. Eh, de, de los uruguayos cuando vienen acá eh, los cosméticos eh, todo sí. lo que tenga que ver con crema, Cremas shampoo, para el cuerpo, y los elementos para de la, la gente que usa... Eh, Dentífricos, eh, eh, lentes de contacto, sí. todo eso. Sí. Claro. Polirio. Muchas cosas de la farmacia, cuando hacíamos claro. el móvil de este lado, era lo que se llevaba a la gente claro. de Uruguay. Claro. Me imagino que, que tu farmacia es uno de los comercios afectados. Sí, totalmente. Este, el rubro farmacias y supermercados son los dos rubros... este más afectados acá en Uruguay y sobre todo acá en el litoral, pero... Y hacen un... No repercute solo en, en el... Sí. No repercute solo ahí. No, no repercute solo en el litoral, te decía, sino que a nivel de todo el país, porque es una cadena, ¿no? Es claro. Claro. claro. Sí, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo afecta también? la crisis de un país al país vecino? Mm. Hasta mm. que esto se, se, se termine claro. de acomodar sí, o nivelar sí. la curva de, ofenda y de, sí. de oferta y demanda, lo dejen en un punto. Te pregunto... hasta ¿Hacen un cálculo de cuánto tiempo pueden resistir? Y bueno, este, yo creo ahora el, el gobierno uruguayo este, tomó una serie de medidas ah, que han sido claro. recientes y Por esperamos ejemplo, que en el, en el es? corto tiempo. Y bueno, las medidas han sido más que nada de alivio fiscal a los comerciantes. Claro. este y a nivel de, de descuentos eh, pues, que compras lo, con tarjeta de, de, de, de con tarjetas que lo que lo asumen eh, el Banco República acá en Uruguay. Uruguay. Pero claro. igualmente son son medidas para paliar la son situación, sí, no, la, no son, la de fondo. Eh, si voy si voy claro, a, a tu farmacia, claro. ¿me aceptás pesos o solamente uruguayos o dólares? Si voy con pesos argentinos, ¿me atendés o me sacás volando? Y bueno, no te saco volando, pero no manejamos este. No lo aceptás. Claro. Sí, claro, en, ra claro, en realidad nos complicás un poco si, claro. si venís con plata ver, argentina. Claro. Pero Son tan amables que no te dice dicen <risa> claro. no te aceptas. Son tan amable que no dice directamente no te aceptas. Amo, amo pero, a la gente perdón, de Perdón, tarjetas argentinas sí usas. Sí aceptas. Sí. ¿Sí? Tarjetas argentinas. Pero no te pagan sí, En realidad nos manejamos más que nada con, con tarjetas de crédito. Sí, pero si la tarjeta no, la la plena plena plena que eh, pero ves que y la, de la, de la de aceptan. Tarjetas tarjeta de, de crédito. No, no, no. Tarjeta ¿Tarjeta de crédito ¿Tarjeta internacional. ¿Aceptas? Bueno, internacional, de claro. ¿Aceptás? sí. Sí, claro. Sí, claro. claro. sí, sí, tarjetas de crédito claro. internacionales, este, siempre que las acepte el sistema sí. que tenemos. Que claro, a veces sucede que alguna tarjeta se rechaza, pero sí. Pero son esas que son más locales. Ahora está la idea de que, por lo menos aquí en la Argentina, o, por lo menos en Buenos Aires, está la idea de que eh, Uruguay es un paraíso, de que ustedes están viviendo 10 veces mejor que nosotros. ¿es tan así? Decía que no. Está caro. Y, yo, yo creo que un paraíso, no, justamente el paraíso es cruzar a Argentina a comprar, ¿no? ¿Eh? Ah, bueno, claro. <risa> pero... Venía a vivir acá. <risa> eh... Bueno, me vas a ver el es paraíso. Claro, no, no, pero fíjate cómo y, afecta uno claro. al otro. Claro. Es bárbaro, ¿no? Sí. sí. sí, sí.